Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que Medios Telenor ha preparado para usted. En esta ocasión nos encontramos en el sector Actos de la Javiela, donde un voraz incendio redujo a ceniza este taller de banitería, donde estamos ubicados en estos precisos momentos en la calle H de este referido sector. Repetimos, este voraz incendio redujo completamente a cenizas este taller de ebanistería eh, en un hecho ocurrido a la madrugada de este sábado una situación que puso eh, en, en expectativa a todas las personas de este sector debido a la magnitud de, del fuego de llamas pero para que nos hable más detalladamente vamos a conversar con el propietario de este taller de ebanistería buen día caballero estamos completamente en vivo para medios Telenor. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es William Rodríguez Reynoso. Le doy gracias a Dios que no hubo pérdida humana, que es lo más importante. Eh, Esto. William, ¿cuáles fueron las posibles causas que ustedes entienden que pudo haber causado este siniestro? Bueno, una de las causas que a mi entender yo pienso, sabe, en un entorno allá en el final, tú sabes que allá en el sector de Rabochivo, vienen delincuentes, tú sabes. Y en el rincón de final del taller, en el fondo, en eh, la parte atrás de la caña, se ponen a fumar su cosa, marihuana, esa cosa. Tú sabes lo que yo pienso. Entonces, eh, si podemos, como estamos en vivo, esto es en vivo, William, totalmente, podemos ir caminando hacia este lugar para que tú nos, nos, nos cuentes más detalladamente que, eh, dónde, qué, qué es lo que pasa. Entonces. Bueno, como tú verás, es este, como podamos ver en la parte final, en la parte de atrás, ahí se ponen ellos sabes, no te puedo decir qué día es, porque el tiempo no me alcanza, para decirte que día hacen su cosa, fumar hacen sus necesidades o sea, de todo, ellos piensan que viven ahí en el fondo, como tú verás esta parte aquí, parte de atrás repetimos que estamos completamente en vivo por el canal 10 de... en esta situación en el incendio que redujo este taller de banitería, eh, el propietario del taller ha dicho que las posibles causas de este incendio fue debido a la, al consumo de drogas que hay en esta zona. Exacto, como tú verás, esta parte no fue afectada por el incendio, sino la parte de adentro del taller. A mi entender lo que yo pienso, que ellos usaban su, su efecto, no sé, porque no usaban nunca clase de vicio, y tiran una colilla para allá y el taller se encendió porque... Por cosa eléctrica, no fue. No, no. Las, esas fueron las, las investigaciones del Cuerpo de Bomberos. Sí, la, según las investigaciones de, de Cuerpo de Bomberos y del Norte, que hicieron su trabajo, aunque llegaron tarde los bomberos, pero hicieron su trabajo porque el fuego fue muy fuerte. ¿Qué tanto tardaron los bomberos para llegar? Bueno, los bomberos duraron 45 minutos, porque en el momento que yo llegué al taller, estaba por una parte quemándose, por un lindel. Bueno, señores, estamos aquí a la, la orilla de la Cañada Grande, como se le conoce, en la Cañada, el sector Altos de la Javiela y el sector San Martín. William, podemos, si puede observar en la, las imágenes, por favor. Ahí se pueden ver la, tanto la colilla de cigarrillo como los fósforos. Sí. Exacto, como tú verás, como ellos creen que están en su casa, vienen a hacer sus cosas, ...se fuman sus cigarrillos, como tú verás, ve, ve los fósforos ahí donde están... Eh, ...preparan su, su tabaco y ahí empiezan a dar eso su nota. Y las, las pérdidas económicas, ¿a cuánto ascienden? Bueno, dentro de la pérdidas, dentro de qué materiales de maderas... ...hablamos de 850 mil pesos. Eh, la nave más o menos se llevó un, un promedio global de todo, como 2 millones de pesos. Bueno, señores, ahí escucharon las declaraciones del de señor William, quien es uno de los propietarios de este taller de banditería, el cual fue reducido a ceniza por un incendio hasta el momento eh, intencionado. Una situación lamentable que ojalá las autoridades puedan dar corregir este tipo de acción. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno nueva vez con ustedes al estudio.